Pero el hermano de Messi, Matías Messi, es conocido. ¿Lo recuerdan ustedes? Más o menos, tiene dos, ¿no? Si yo les eh, traigo a la memoria aquel episodio de la lancha. Sí, con un muerto. Más, sí. Cuando claro. les encont le encontraba, Bueno, ese es el mismo, ¿no? Mm -hmm. Matías, Messi. Matías Messi. Todo eso quedó en la nebulosa. Vaya una Mucha semana... gente no se acuerda. Una lancha que apareció con un muerto, manchas de sangre manchas y la de lancha. Manchas de sangre, supuestamente denunciaron un, un accidente, digamos, en la lancha. Bueno, había un arma, bueno, varias cosas ahí que quedaron. En, en la nada, en suspenso <ríe> Bueno, Digan. hoy apareció este, declarando Y muy fuerte, sin filtro Algo que no caracteriza a los Messi No ah, Siempre claro. son muy medidos uh -huh. Hizo un Twitch con un sobrino de Messi Esta plataforma que tanto se utiliza claro, hoy sí. eh, Uno de los sobrinos de Messi Evidentemente hace Twitch habitualmente Le pidió a la hermana de Messi que fuera Le dio una nota, pero disparó durísimo Contra el Barcelona, miren Qué linda sería verlo volver a entrar Al patio de su casa, al Camp Nou ¿Qué opinas, Matú? Pregunta bastante difícil. Mirá, yo, no, no, no, es fácil para mí. Yo tengo un recorte pegado en mi casa, allá donde nosotros nacimos, que voy todos los días varios recortes tengo. Ah. Y tengo un recorte que dice, de, de, del Sport del Barcelona, que dice Messi debería volver al Barcelona. Entonces yo abajo subtitulé, ja, ja, ja, ja, ja no vamos a volver a Barcelona. Y si lo hacemos, <risa> vamos a hacer una buena limpieza. Entre <risa> ellos echar a Joan Laporta, desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona. No sé, opinan, no sé qué opinan ustedes, pero para mí Barcelona se empezó a conocer por Messi. Sí. No conocía a nadie, el Bayern no está más conocido a Madrid. Entonces que te paguen así no está bueno. <ríe> bueno, acá uno preguntó si te gusta más Pedro o Gaby. No me gusta pero... ninguno de los dos. ¿No? Y si tengo que elegir uno me quedo con Gaby. ¿Gaby? Y Gaby sí. juega mejor. Pero mejor? No es muy en medio rebelde, se pelea con todo. Muy calentón. En cualquier momento te deja con un buen o menos. Sí. Ahí pusieron la sí, historia sí, de Barcelona, verdad. es Messi. pero Sí, total. El que, el que tuvo sí. la oportunidad de viajar a Barcelona y vio lo que es, entra al museo y el museo de Messi. Eh... Messi más grande que Barcelona. Sí, pero la gente no lo bancó. La gente tendría que haber salido a hacer una marcha algo. Que se vaya a la puerta y que se quede Messi. y Pero en España no hacen nada. Ah, son, son unos traidores Son todos tibes. No traidores son todos traidores. qué Mi mamá ya... se lo dijo a Lionel una vez. Te van a pagar como a Ronaldinho. A Ronaldinho Yo, a también. Lunch.